Residentes en el municipio de Castillo denunciaron este miércoles el estado en que se encuentra el centro educativo de esa localidad, tras varios años de iniciada la reconstrucción. Bueno, que yo no sé qué es lo que ha pasado con esto, porque el ingeniero dijeron que el gobierno como que le dé un dinero y por eso no, no avanzan. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos esto? Fue en el 2012 que comenzaron la ella dice en el domingo si esto tan queda que la mire yo creo que aquí salen culetas y cosas y esto es de aquí porque aquí nunca nunca se le ve todo eso para ntn su noticiero regional joanny paulino